Ya se puede poner en bucle la reproducción de cualquier vídeo también en dispositivos Android. Tan solo hay que ir a los tres puntitos de arriba a la derecha, pulsar, y luego activar la reproducción en bucle.